Muy buenas tardes a toda la gente bonita que nos acompaña. Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de teatro penitenciario. Estoy con mi compañero Ismael Corona. Oye, me está saliendo <risas> la de borrego otra vez. Sí, no, te, no ya córtatela, la <risas> Este es su programa radiando en Cana. Eh, creo que le estamos pagando al cuarentón, no lo sé, pero llevamos sí ya un año ya transmitiendo este programa todos los lunes. Eh, bueno, en esta ocasión, en esta ocasión vamos a hablar. De una obra, de la obra De Ricardo III, de la compañía de Teatro Penitenciario Bajo la dirección de la y Marta ¿Cuántos años llevamos presentando esta obra? Diez igual? años, y es que andamos Diez. en todo ¿no? <risa> Diez Andamos años en radiando de... en sí. cana En movidas, ese rato Hace rato estaba Valeria Dando una entrevista igual de Ricardo ¿Por qué? ¿Por qué andamos levantando Polvo con esto? Porque el 25 26, 27 y 28 En la plataforma de Teatrix Vamos a estar con que de marzo. ¿Con qué vamos a estar? Ah, con Ricardo III. <risa> directamente, directamente grabada desde la penitenciaria Santa Marta, Gatito De las playas de Hawái, Bombay, ¿no? Porque luego preguntan, ¿por qué Hawái? ¿Por qué Hawái, Javi? Pues porque las playas están a toda madre. <risa> no, pero este de verdad, de verdad, le invitamos a que a que se meta a la página de este de Teatrix. Es la... Teatrix, bueno, la gente que no, no la conoce. Es la plata una plataforma digital. Es como Netflix, pero de teatro. Por eso se llama... Teatrix, y lo invitamos, vamos a estar este, necesitamos dinero para ganar la guerra, de verdad eh, trabajamos mucho para llegar a ese, a ese momento eh, ¿cuántas personas trabajaron atrás de esto Mayolo, para llegar a esa grabación? con un buen, bueno, so, eran un buen <risa> pero nada más ingresaron cierto, <risa> era, cierta cantidad de personas por, por, por protocolo de, de seguridad y custodia la pandemia y entendemos, y de hecho la pandemia venía atrás de nosotros cuando estábamos acabando de grabar Ricardo III dentro de la Penny. <risa> otro cacho y nos, a, nos atora el semáforo rojo ah, ya no ver, se sí. logra ya, se hubiera logrado para este mes y este mes pues ya está, ya está producida ya está trabajada, está diseñada por Pentafins y otra y Teatrix entonces pues no se pierdan de esta chamba, eh, esta voz digital esta voz de la banda que está allá adentro ahora va Va a viajar mundialmente y con un discurso que habla del poder, de la traición, cosa que no sucede en la cárcel. No. <risa> Ni aquí <risa> si afuera. Si tampoco. empatamos a decir Ni aquí afuera tampoco. No, casi no. Entonces, pues <risa> vamos a estar con esto. Y pues síganos, síganos. Y pues ahí estamos, como dice el Javier, y no nos vamos. ¿Qué más? <risa> bueno, una, una señora me preguntaba, nos preguntaba: Oigan, joven, ¿y cómo es la cárcel? Bien me chingó, quedo viendo. ¿Ya? le digo Y le, dicho, y le, y le dicho, dije, no, que traía una cruz, le digo, bueno, la cárcel es, este, es parecida a la, como cuando usted va a la iglesia, uh -huh. llegas, te someten y aparte te roban, eso es, este, más o menos la cárcel, no, y la señora se quedó así como, no, Esa es la verdad, tiene mucho, tiene mucho de, de similar, no, la cárcel y la iglesia, o más bien, es el, la, la, la cárcel es, es el reflejo de la iglesia. ¿no? Sí. <ríe> es una experiencia religiosa, Sí. No, pero este, de verdad, de verdad, eh, lo invitamos a que vea usted Ricardo tercero nos aferramos un chingo porque, porque no por nada, de verdad no por nada llevamos 10 años presentando ese, ese, ese montaje, de verdad. Está mi compañero Ismael que es el príncipe, yo hago uno de los Ricardos, mi compañera Valeria, la dirección general de la, la licenciada Itari Marta. Eh, teatrix, la teatrería... Varias generaciones gente, de, sí. de, de integrantes de la compañía, algunos ya están libres, ya obtuvieron su libertad, no, no se dedican a hacer teatro, hacen otra cosa, pero con la metodología del teatro, la herramienta de vida y se portan chido. <risa> <risa> <risa> sabemos, sí, sabemos, sí, sí. estamos bien. Sí, de verdad, de verdad, este, hemos pasado muchos Ricardos, hemos pasado mucha gente, este, ahorita lo estábamos escuchando, llevamos 800 representaciones, eh, 10 años presentando Ricardo, 12 años, 9 producciones una gira internacional, eh, varias nacionales y pues varias giras interreclusorios también, varias giras interreclusorios, inter ¿No? Recuerdo, ¿Recuerdo sí. una función que fuimos a, a Turquesa fue con, al, no, fuimos a Turquesa con Ricardo III, mm -hmm. ya me acordé, sí fuimos a Turquesa, fuimos con las chicas y había un Richie, Richie el Richie. Detor, <risas> era Detor que nacía ese Richie. Sí. No hay En la cárcel no hay perros casi Los que hay son los que cuidan Y ahí Entonces, había niños, ahí estaban los niños Los hijos, bueno, los, los hijos de, los, de las internas Y es muy curioso como El no haber un animal el Que alguien interprete un animal Pues llena esa parte, ¿no? De tocar el pelo de un perro Y pues esa interacción Entonces el teatro nos lo permite Desde otro, metafóricamente hablando Y desde otras, otros lados, ¿no? Como ese el compartir con nuestros compañeros internos también, con, con otros espacios, como es el penal de Colima, el de San Luis Potosí, el de Chihuahua, algo más, ¿por qué? No sé, el brazo, <risas> se me se me duerme el brazo, no, es, es, es, nos gusta, nos gusta, nos gusta present, este, pues, presentar nuestro trabajo, nos gusta que nos conozcan, eh, y como dice Isma nos hemos presentado desde <risa> los Palomares hasta el teatro de la ciudad esperan Esperanza en dos ocasiones si el teatro no, no va no, no, no si tú no vas más. al teatro el teatro va a teatro vas a ti. A ti. de verdad hoy puedes estar en, ahí en ahí en este en tu reino ahí en tu trono en tu sillón en eh, tu cómodamente casa, ¿no? en tu casa unas papitas un dog, acá te chingas una una chelita un mezcalito un quesito pues es lo que tú quieras pues de verdad de verdad para que tú con la familia te va a quedar algo de reflexión de lo de, de lo que veas de verdad este pues algo más, Mayelito. Compañía de Teatro Penitenciario en Facebook. Y de Twitter, arroba Teatro Penny. Nuestro correo, prisión arroba foroshexper.com. En el 77, ¿cómo estamos, Mayelito? Centro Cultural Autogestivo el 77 en Estamos Facebook, en Abraham González, número 77, en la Colonia Juárez, a tres cuadras del Metro Cuauhtémoc. Si ustedes este, pues, quieren venir a conocer el espacio, le, lo tenemos. Estamos abiertos, no al público, pero estamos abiertos. Y conocerlo, pues aquí estamos. De verdad, bueno, mi nombre es Javier Cruz. ¿Y algo más? ¿Nada más? Vámonos que ya Vámonos, nos vieron. Vámonos que ya nos vieron.